La mejor prevención que podemos hacer en este momento y el mejor cuidado que podemos hacer en este momento es las medidas de aislamiento. Significa quedarnos en nuestras casas. Significa permanecer en el núcleo familiar o los con, con los convivientes. Significa no salir, significa no salir a jugar ni mandar a los chicos a la casa de un compañero ni salir a pasear. Significa quedarnos. ¿Por qué nos quedamos? para evitar contagiarnos o, si estamos enfermos, evitar contagiar a otras personas. Yo te cuido a vos, vos me cuidas a mí y nos cuidamos todos.